Bienvenidos a satoshifactory.com En este vídeo te traemos nuevas oportunidades de la mano de Oneplay una plataforma con la cual podemos divertirnos jugando a distintos videojuegos y ganar distintas recompensas entre ellas más de 50 nfts de distintos juegos Además, también podemos llevarnos la criptomoneda EOS, totalmente gratis. Esta moneda la podremos intercambiar por Bitcoin, por Ethereum, por dólares, euros o por lo que nosotros queramos. De forma fácil, sencilla y muy segura. Además, no vas a tener que pasar ningún tipo de proceso de KIC. Únicamente con un correo electrónico vas a poder empezar a jugar y llevarte estas recompensas. En nuestro caso personal, llevamos más de un año y medio jugando a distintos juegos de OnePlay. De hecho, en nuestra web, en satoshifactory.com, en la pestaña de Play to earn, tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Wombat. Tenemos un video tutorial en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta, cómo sincronizarla, ya que necesitamos instalar la billetera Wombat, que es muy parecida a MetaMask, que es una extensión de navegador, en la cual vamos a ir recibiendo las recompensas que posteriormente podremos retirar a cualquier exchange, etcétera. Te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo, está súper detallado y súper bien explicado, pero de todos modos en nuestro canal y grupo de Telegram que tendrás también en la descripción del vídeo vamos dando soporte a todas las plataformas que traemos a Satoshi Factory de todos modos también puedes dejarte un comentario con tu opinión o con tu duda para en próximos vídeos responderla y tratar de ayudar a toda la comunidad y por supuesto si te gustan y te sirven estos vídeos no me seas desagradecido dejarte un buen like y suscríbete al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo, también nos motivas muchísimo para seguir creando y Compartiendo este tipo de contenido Y bien, para crear una cuenta en OnePlay es muy sencillo Como ya te hemos comentado, únicamente con un correo electrónico Vas a poder empezar a probar los juegos Dentro de nuestra cuenta, con la sesión ya iniciada Tenemos también distintas opciones para recibir recompensas Por ejemplo, en la parte inferior tenemos aquí unos cofres Que podremos abrir diariamente y semanalmente En este caso nos van a ir dando tokens OneBuck Que podremos intercambiar directamente por IOS estos tokens, aquí arriba tenemos un pool semanal el cual es de 3.000 dólares en la criptomoneda EOS que reparten entre todas las personas que quieran participar es opcional, es decir, tú vas acumulando tokens Wombat y cuando tú decidas, puedes unirte y recibirás la cantidad proporcional en función de las personas que hayan reclamando esta cantidad. Evidentemente, cuantas más personas estén reclamando este premio semanal, menos cantidad de EOS habrá para cada una de ellas. Esto ya es opcional, aquí vas a tener más o menos una estimación de cuánta cantidad de EOS vas a recibir, esta cuenta la creé ayer mismo para hacer un par de test y pruebas para realizar este vídeo y únicamente por entrar y reclamar un par de premios gratuitos ya tengo 0.03 céntimos de euro. Aquí arriba tenemos también diferentes tareas las cuales vamos a poder ir reclamando, es muy sencillo y sobre todo muy intuitivo todo, aquí tenemos por abrir esta caja que acabamos de abrir, nos van a dar otros 100 tokens, automáticamente vemos que se van sumando a nuestro balance y cuando nosotros consideremos podemos unirnos para participar en este pool. Esto por un lado. Por otro lado tenemos dos tipos de juego: juegos que podemos jugar directamente en el ordenador como por ejemplo Upland, supongo que este lo habrás visto, también tenemos Merge Arena, Dragon Storm, etc. Tenemos distintos juegos. Por ejemplo, si le damos un vistazo a Upland, este es un metaverso en el cual vamos a poder comprar o vender terrenos. De momento está todavía en una fase muy temprana, pero sí que podemos jugar directamente en el ordenador. Debemos registrarnos para poder probarlo, nombre de usuario, dirección de correo electrónico, password, etc. Te animo a que lo pruebes, realmente como te digo es un mapa en el cual vas a poder comprar o vender propiedades. y Próximamente podremos realizar una serie de acciones y tareas para ir también recibiendo distintas recompensas. A continuación tenemos otros juegos en los cuales también podemos jugar directamente como el Merch Arena, este es más tipo Battle Royale que también tiene sus propios NFTs, en este caso no podemos jugar desde el ordenador, debemos instalarlo en nuestro dispositivo ya sea Android o iOS, para ello también debemos iniciar sesión con nuestra cuenta de OnePlay o Wombat One directamente en nuestro dispositivo. Al iniciar con el mismo correo electrónico que hemos creado en nuestra cuenta Automáticamente estarán sincronizadas Por lo tanto las recompensas irán al mismo fondo Ya que realmente es la misma cuenta Por lo tanto podríamos iniciar en distintos dispositivos sin ningún tipo de problema Si quieres probar los juegos directamente sin tener que instalarlos en tu dispositivo móvil También tenemos un truco muy guay que he estado probando durante estos días Se trata de Blue Stacks básicamente es un emulador de android aunque también lo podríamos hacer a través de un VirtualBox instalando android esto es un poquito más complejo pero es bastante viable también para poder hacer todo tipo de pruebas en lugar de hacerlo directamente desde nuestro dispositivo inteligente en mi caso personal soy técnico en sistemas microinformáticos me encantan estas fricadas, me encanta testear todo este tipo de cosas el problema es que normalmente no tengo demasiado tiempo para probar este tipo de cuestiones así que nada, directamente instalas BlueStacks es muy sencillo de utilizar, únicamente con un correo electrónico vas a poder empezar a jugar inicias sesión desde tu cuenta de OnePlay y automáticamente vas a poder iniciar o descargar los juegos automáticamente en un entorno controlado dentro de tu ordenador. Por lo tanto, puede que te sirva esta opción y puede que te guste para probar todo este tipo de juegos, ganar recompensas, etc. Una vez vayas jugando a estos juegos, únicamente por instalarlos, crear tu cuenta y empezar a probarlos, nosotros estábamos probando alguno de ellos, vamos a hacer la prueba con este por ejemplo, vamos a ver si este nos deja para Android directamente, aquí lo tenemos le te daríamos a Google Play, nos lleva directamente, lo podemos instalar, tardará un poquito ya que este sistema Android va un poquito más lento, también hay que tener en cuenta que es un entorno de pruebas y demás, pero no hay ningún tipo de problema porque lo podemos instalar, lo podemos probar, podemos jugar, podemos recibir las recompensas, por lo tanto no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa? Que cuando vayamos probando estos juegos es cuando nos van a ir dando estos NFTs de forma totalmente gratis. Por ejemplo, aquí ya me está dando otro bonus de 100 tokens Wombat que automáticamente pasan a mi balance. En función de los juegos que vayamos realizando y demás, irán dándonos cada vez más tokens y cada vez más recompensas en la criptomoneda EOS. Otra cosa muy interesante es que por aquí abajo tenemos la caja semanal, en la cual esta normalmente tiene obsequios y recompensas más interesantes, y también tenemos la opción de Challenger, en la cual hay dinero que podemos llevarnos totalmente gratis si ganamos estos Challengers o retos. Son facilitos, puedes entrar e investigarlos un poco, pero realmente no tienen mucho misterio. También, por otro lado, algo muy interesante es que puedes sincronizar OnePlay. Directamente con tu billetera de Wax Tenemos el mercado de Atomic Wax En el cual tienes cientos de miles de NFTs, juegos y un montón de proyectos También es bastante sencillo poder subir tus propios NFTs Incluso programar tus juegos Tenemos varios vídeos en el canal Y en nuestra web satoshifactory.com Pestaña de Play to Earn También tenemos un artículo en el cual te explicamos Cómo crear tu cuenta Es totalmente gratis Únicamente necesitas 5 tokens Wax para poder empezar a utilizarla realmente merece muchísimo la pena hay proyectos que están muy guay que son muy interesantes aunque llevo unas semanas sin entrar y sin probar muchas cosas dentro de wax pero realmente siempre que he entrado he encontrado cosas muy interesantes de hecho, en este primer vídeo que realizamos, estuvimos explicando cómo llevarte NFTs de la colección de Street Fighter oficial. Te animo a que le des un vistazo porque es muy interesante los tokens y los NFTs que vamos a ir ganando en Oneplay, lo que te estamos explicando, los vas a poder llevar a través de Wombat de la billetera oficial a ah, el mercado de Atomic Wax en el cual vas a poder venderlos, comprarlos o hacer lo que tú prefieras. De forma muy muy sencilla. Si volvemos a la aplicación, aquí tenemos que ya podemos empezar a jugar al juego que acabamos de instalar. Vamos a ver qué tal funciona. Nos dice que tenemos que poner Ok. El nombre no puede tener espacios. Ok, no Le vamos a crear una cuenta nueva, de la cargar y automáticamente empezaremos a jugar y a probar el juego. Logro desbloqueado. Nos acaban de dar 500 XP, que no sé muy bien qué son, pero algo parece por ahí interesante. Vale, bienvenido. Desarrolla tu ciudad para aumentar tu producción de recursos y tropas. Genial. En la barra principal puedes ver tu población actual, necesitas población para aumentar tus edificios. Construir una casa para aumentar tu población. Genial. Vamos a construir una casa. A ver cómo podemos construir una casa. Aquí nos demanda una flecha. Vale. Construir. Muy bien. Una casa. Genial. La construimos. Esta casa nos va a permitir tener cinco aldeanos. Me recuerda al Age of Empires. La verdad es que me encantaba ese juego. Me flipaba un no, montón. No, no, no, no, no, no, no bien hecho, ahora mejora tu ciudadela, vale, así desbloquearás edificios adicionales, genial, es que es exactamente igual, claro, si algo funciona para qué cambiarlo, no tiene sentido cambiarlo, ¿no? y bien, así podríamos seguir jugando y jugando y jugando, no quiero alargar demasiado este vídeo, únicamente era para probarlo y chequearlo por encima, vamos a ver cómo podemos salir de aquí, y como podemos observar directamente, ya nos está dando aquí que tenemos más recompensas por haber instalado y por haber jugado a este juego nos dice que nos va a dar mil Wombats, aquí lo tenemos, vamos reclamarlo y también nos va a dar un Kickplay, que no sé muy bien lo que es, pero lo vamos a reclamar ah vale, nos está dando la opción de poder jugar a los minijuegos aquí dentro hay algunos minijuegos que a mí me molan un montón como por ejemplo este, me parece súper entretenido, el Bubble Woods Brutal, este juego es para perder el tiempo de un ratito, pero para desconectar tu mente me parece increíble. Así que nada, vamos a probarlo. Porque como he dicho, esta es una cuenta que he creado para hacer pruebas, para testearla y demás, sincronizarla con el Bluestack y todo el rollo. Y ahora ya sí, empezamos a jugar y a probar el minijuego. Os explica cómo funciona, realmente es muy facilito. Y sobre todo es muy adictivo Bola de fuego Ya yeah. oh. Oh. Y bien, únicamente ya por haber jugado, ya nos están dando más tokens Womback. Volvemos a salir y aquí podemos ver que en las recompensas tenemos un poquito más. Vamos a reclamar y automáticamente ya lo tenemos. También nos dice que cuando lleguemos a 10.000 nos van a dar o podremos intercambiarlo por un NFT. De esta forma, súper fácil, vamos a poder ir reclamando por jugar a distintos juegos como acabas de ver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 cómo retirar las recompensas, ya sea a Binance o a cualquier otro exchange que soporte la criptomoneda IOS. Recuerda que tenemos varios airdrops activos, por ejemplo tenemos el de Jobit.net que recibiremos la recompensa el próximo día 28, te dejo el vídeo por aquí arriba. También tenemos el airdrop de Metalix que está realizando Probit Global que te va a regalar 25 tokens totalmente gratis, tenemos Bit2Me, Learn2Me, el cual te está regalando criptomonedas únicamente por aprender sobre ellas, también la promo de Bitcoin al 50% de profit, etcétera Te animamos a que le des un vistazo a los últimos vídeos del canal, porque hay oportunidades muy, muy buenas. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.